Buenas tardes a todos, espero que se vea bien, cualquier cosa me avisan por, por micrófono. Eh, en primer lugar, quería agradecerle al instituto por generar este espacio y por invitarnos a participar de él. Eh, por suerte ya hicieron toda una, eh, <ríe> una lista de todas las principales cuestiones de, de, de mi trayectoria de investigación y, y, y laboral, eh, así que me van a ayudar a que no, no sea repetitiva, eh, sin embargo, como investigadora del, del, del instituto y, y ahora dentro de la gestión, eh, quería empezar abordando el, prim, el primer tema y el tema nodal, ¿no? esto de la investigación en la gestión, qué va primero, qué va después, si son dos compartimentos separados o no, y... Para, para mí, históricamente, o desde que arranqué en la carrera, tuve la oportunidad de empezar a trabajar dentro del Estado, como mencionaba Lorena, en el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, en el área de estadística, y eh, dentro de esa área empezamos a trabajar todos los temas que tenían que ver con el impacto económico territorial del transporte aéreo. Y... Avanzando en la carrera, en paralelo, eh, mi tesis de grado tuvo mucho que ver con esa primera experiencia de trabajo dentro del Estado. Por lo tanto, desde un inicio, para mí, gestión e investigación estuvieron en conjunto. Eh, posteriormente, en 2018, como, como contaba Lorena antes, me presenté a la beca de doctorado eh, de CONICET, y arranqué el doctorado en geografía dentro del instituto, bajo la dirección de Pablo Chicolela y y de Gustavo Lipovich, y un, esa instancia de otra, empezó una nueva etapa, una instancia de formación, en donde eh, la apuesta era profundizar y, y volver a repreguntarme cosas que había ya eh, investigado en, en, en, en la tesis de grado, pero darle una nueva vuelta de tuerca y profundizar en el tema central de mis investigaciones que tenían que ver con transporte aéreo y desarrollo económico. Particularmente dentro de, de la tesis de, de, de doctorado eh, me dediqué a, me dedico a investigar sobre la relación entre las actividades económicas, su localización, y la relación eh, que tiene eh, cada una de esas actividades y sus características con la conectividad y accesibilidad aérea de los aeropuertos de la región metropolitana de Buenos Aires. Y en paralelo, como mencionaba Lorena también, eh, comencé en 2018 una maestría en Sociología Económica en la USAM donde después de cursar todas las materias mi tesis de de graduación que está en, en desarrollo también y que ya la estoy terminando eh, tuvo que ver con analizar la intervención estatal dentro del sector aéreo en los últimos cuatro años es decir de 2016 a 2019 eh, Vine trabajando en el último, a fines de 2019, en toda la primera parte de esa investigación, en donde hicimos, junto con, con mi director de tesis, una, un diagnóstico eh, sobre los principales cambios estructurales que tuvo el mercado de lo comercial y sus implicancias económico-territoriales. Por lo tanto, al momento de eh, que surge la posibilidad de empezar a trabajar en aerolíneas argentinas en, dentro de la gerencia, a cargo de la Gerencia de Estrategia del Sistema de Transporte Aéreo y Desarrollo Nacional, la, la propia investigación y mi propia búsqueda de, sobre esta articulación entre el transporte aéreo y el desarrollo económico nacional eh, tenía, tenía mucho sentido, ¿no? y, y esos ejes de investigación que muchas veces nosotros pensamos que, como investigadores, que, que, que nos gustaría que, que se hicieran, se concretizaran de alguna manera, eh, la posibilidad de hacerlo en un cargo de gestión, con proyectos, con un equipo que trabaja con un horizonte, con, con ciertos valores o ciertas eh, premisas teóricas, incluso, que, que uno mismo tiene, eh, es, muy, es muy potente. Eh, lo primero que que quería traer al, al, a esta instancia de debate, era uno de los primeros, o una de las primeras herramientas de de investigación y de formación incluso, que, que me llevé de la carrera, ¿no? De la carrera de grado. Por si hay, supongo que hay muchos estudiantes viendo esto, o bueno, en algún momento se va a compartir y creo que está bueno que pensemos que desde que estamos en la carrera, ya la misma formación como geógrafo nos está dando herramientas para eh, planificar, para entender cómo funcionan los procesos. Y este, este esquema que representa las bases estructurales, ¿no?, en las que se que sustentan un sistema de transporte, que en mi caso es el transporte aéreo, eh, es fundamental, no solamente para estructurar investigaciones muchas veces, sino también para la toma de decisiones y para entender cómo funcionan en la vida real en la los sistemas eh, este el sistema de transporte aéreo está compuesto básicamente por regulaciones por infraestructura y por líneas aéreas ¿sí? y todo eso a mí me gusta plantearlo en, en, en la segunda en, en la dimensión real que es está operando y está articulado y está determinándose mutuamente y, dialécticamente con un territorio, un territorio con una matriz productiva, con actores sociales, con características sociodemográficas y culturales, y esa articulación permanentemente genera impactos económicos territoriales que son diferenciales, que eh, difieren eh, en espacio, y eh, cada operación que nosotros hacemos en cada una de estas aristas, cuando cambiamos regulaciones, cuando cambiamos infraestructuras, cuando modificamos la oferta de servicios aéreos, estamos generando determinados impactos, positivos y negativos. Entonces la idea de esta, de esta herramienta básica de análisis eh, como investigadores en geografía, especialmente en el área en la que yo me, me especializo, pasó a ser una herramienta de gestión más a la hora de pensar los proyectos, a la hora de tomar decisiones, porque estamos todo el tiempo viendo la globalidad de los procesos y de las acciones que llevamos adelante dentro del de área que me compete dentro de la compañía. En este sentido, cuando arrancamos la gestión a principio de año, teníamos un escenario, yo le puse un escenario pre-pandemia porque avisorábamos, ya se sabía algo de lo que empezaba a pasar con el, con con el COVID-19, pero nadie se esperaba que sucediera en tan poco tiempo eh, el cierre de fronteras y, y el aislamiento social, sino que avisábamos un momento crítico, pero no con las implicancias que tuvo posteriormente. Eh, sí, pensábamos centralmente en la recuperación de la línea aérea de bandera, que venía eh, de, un, de, de atravesar años muy difíciles, de un mercado que se había ido desregulando y liberalizando, eh, generando una competencia feroz, y, y teníamos que reaccionar fuerte a, en ese escenario, y ya las investigaciones que veníamos desarrollando en el grupo de investigación de transporte aéreo, venían en esa línea. Por lo tanto, cuando encaramos dentro de la gerencia lo que nos, nuestra parte dentro de ese plan de los 100 días que propuso la nueva gestión, cada dirección tuvo sus, sus proyectos y llevaron adelante cada una de sus acciones, Dentro de nuestra área, eh, los 22 proyectos que trabajamos los ubicamos dentro de esta, de esta matriz que había mostrado antes, de regulación, proyectos que tuvieron que ver con infraestructura y con el entendimiento del mercado, de la red y la competencia. De estos 22 proyectos salieron acciones de corto plazo, que la idea era tratar de hacer propuestas que revirtieran situaciones desfavorables para la compañía en el mercado nacional e internacional, e iniciativas de mediano o largo plazo, de plazo que iban a estructurar los ejes de gestión de este primer año. Sin embargo, a, a, a principios de marzo nos encontramos con un escenario totalmente distinto en donde la emergencia sanitaria eh, a nivel nacional y a nivel global eh, nos, puso en otra, nos puso otras prioridades de gestión. El aislamiento social preventivo y obligatorio, cambió no solo la modalidad de trabajo, sino que cambió toda la operación de la empresa, creo que el sector aéreo a nivel mundial fue una de las actividades que mayor eh, impacto y más rápido tuvo de la crisis, porque si nosotros analizamos, la, acá yo traje una curva de cómo fueron evolucionando en la Argentina los pasajeros aéreos y eh, el crecimiento de los casos positivos de COVID en la Argentina. Ya en marzo hubo un corte total de vuelos internacionales y de cabotaje, y cambió absolutamente, como decía antes, la, la gestión de la, de la empresa, cambiaron los, los objetivos. El gobierno nacional encomendó a las líneas argentinas organizar las operaciones de repatriación, eso implicó un esfuerzo descomunal para la empresa, de recursos eh, técnicos, eh, operativos, y fueron acciones claves de coyuntura, que tuvimos que tener una reacción muy rápida, a la par de empezar a reformular esos, primer, esos primeros proyectos de planificación que habíamos pensado en un año típico, ¿sí? Hicimos más de 100 vuelos de repatriación durante los últimos, durante el segundo semestre, el segundo trimestre. Además se le a aerolíneas garantizar la conectividad nacional con los vuelos especiales de cautaje. Se le encomendó la tarea de hacer eh, vuelos especiales a China para traer insumos médicos y material sanitario, un total de 33 operaciones en tres meses, trayendo más de 550 toneladas. Pero eso fue la reacción al momento, o sea, cómo respondimos frente a la eventualidad. Sin embargo había que volver a empezar a pensar de esos ejes del primer plan, de los 100 días, bueno, qué teníamos que rever, qué teníamos que modificar, qué teníamos que proponer como alternativa y qué teníamos que desechar frente a un escenario que en principio se mostraba, o se muestra bastante incierto, tanto para la actividad comercial, aerocomercial como para toda la economía nacional. Para que, tener un panorama... Eh, Actualmente supongo que más o menos escuchan en los noticieros y, y se sabe eh, que la, la industria aérea hoy en en el mundo está sufriendo una de las peores crisis de la historia, con una caída de la demanda de más del 50%, con pérdida de ingresos millonarios de aeropuertos, aerolíneas, aerolíneas que entran en quiebra, aerolíneas que son restatizadas, aerolíneas que consiguen inversiones para tratar de reconvertirse frente a la pandemia, eh, el turismo internacional, que es uno de los grandes motores de, del transporte aéreo, también con muchas restricciones, caída del comercio y una contracción general de la economía global. Esto genera, al momento de la toma de decisiones, al momento de y planificar a futuro, cuál va a ser el horizonte y la estrategia de la empresa en, dentro del sistema nacional de transporte aéreo, Incertidumbres, preguntas, reformulaciones. Sin embargo, a la vez que genera estas incertidumbres, se genera un escenario de oportunidad. Un escenario de oportunidad donde creo que nos, hace, nos, nos ponemos como, como funcionarios, como técnicos... En un, en, en un escenario muy parecido al, de, al del investigador, cuando después de diagnosticar y analizar un problema, tiene que buscar una respuesta, tiene que hacer una propuesta de cambio. Eh, este escenario de pandemia, que parece catastrófico para la industria y a la vez abre un montón de abanicos y de posibilidades de replantear estructuras, de, de ser creativos a la hora de buscar soluciones. Yo creo que, por ejemplo, los cambios estructurales que se llevaron adelante en, en la empresa, como por ejemplo la fusión de Aerolíneas Argentina y Austral, la creación de una unidad de cargas especializada que antes no existía, frente a la caída de la demanda aérea a nivel mundial, eh, o incluso la unidad de servicios técnicos a otras compañías aéreas, eh, aprovechando la, la formación técnica y la capacidad de respuesta del equipo de Aeronías argentinas y austral, eh, muestra un camino distinto, alternativo, que por ahí no se avizoraba a, a mediano o a corto plazo, y la, la pandemia, la caída de las operaciones, nos puso en otro lugar y nos dio la oportunidad de repensar situaciones, muchas veces cuando uno investiga eh, y, y prueba hipótesis, termina estando en una situación donde detecta que hay ciertos procesos estructurales, ciertas eh, tendencias históricas que son muy difíciles de revertir, y nosotros creemos, tanto yo como, como, como Gustavo, que, estas, que esta situación nos invita a, a, a ir a, a perseguir esas, esos imposibles, a pensar en hacer cambios que, que, que permitan cambiar un poco las reglas de juego o, o animarnos a, a llevar eso que investigamos o eso que, que modelizamos alguna vez al terreno de la realidad. Y a la vez, eh, el escenario post-pandemia nos, no, nos interpela a ser muy flexibles nos obliga a ser flexibles, porque la realidad es que no hay certezas hoy en día de cómo va a terminar evolucionando, cómo se va a reconfigurar el mercado, cómo se va a reconfigurar la economía global. Ni siquiera sabemos cómo se va a renegociar la deuda eh, que tiene el Estado. Entonces, nos implica tener muy en claro que la planificación, y los proyectos que vayamos a encarar, tienen que tener flexibilidad, tienen que ser, que tienen que tener alternativas. Y en este sentido... Eh, tenemos una serie de desafíos que, que encarar, que tienen que ver con las líneas de investigación que veníamos desarrollando en el instituto, que están asociados a poder generar mayor productividad en la compañía, en fortalecer la cadena productiva del sector aeronáutico nacional, que tiene que ver fundamentalmente con los impactos económicos del transporte aéreo en el territorio y en las economías regionales, en las economías nacionales, sostener y crear y privilegiar el empleo argentino, promover la generación de valor agregado e impulsar paulatinamente, paso a paso, cuando se empiece a, a establecer los protocolos pertinentes, la reactivación del sector turístico en la Argentina. Eh, como para finalizar y darle paso a, a, a Gustavo, quiero volver al, al principio en esta idea de que la investigación y la gestión permanentemente eh, están en, en diálogo y yo creo que, no puede haber una cosa separada de la otra, o, o por lo menos a mí no me funciona. Eh, la sinergia que se genera cuando uno investiga y después va al territorio, toma decisiones y vuelve a investigar y vuelve a reflexionar sobre sus prácticas, eh, creo que es fundamental, y quiero traer un, otra, otra polaridad que en general también está en tensión, que es esta la técnica y la política, que siempre lo hablo con un colega del instituto, eh, si el técnico es político, si el político es técnico, y creo que son dos cosas también que eh, son fundamentales para la gestión estatal, y como corolario de todo esto, creo que la geografía es una herramienta fundamental para la planificación de cualquier política pública. Eh, así que bueno, muchas gracias, eh, espero no haberme excedido mucho con el tiempo, no me puse cronómetro. Gracias, voy a tratar de hacerlo cortito. Eh, Grisel ya habló un montón de cosas que, que obviamente coincido, pero quería aunque sea agregar algunas, algunas cuestiones. En primer lugar felicitar por la iniciativa y, y poder darnos un momento para hablar entre, de cuestiones que relacionan academia y gestión. Yo tuve la suerte también de trabajar muchos años en, en cuestiones académicas, en, en investigación, y tener roles de, de gestión. ¿no? Sobre todo, eh, esta relación es, es muy rica hacia ambos lados ¿sí? y, y veo que acá hay muchos estudiantes, mucha gente que está en formación. Yo resalto siempre el trabajo de, de investigación, no solo aquellos trabajos que, que se sitúan muy específicamente con, con una realidad que parece incambiable, sino también con una investigación más abstracta que rompa fronteras eh, o que rompa algunos estamentos que parecen inamovibles y en segundo lugar aquella investigación que no solo eh, es una herramienta de diagnóstico sino que también vaya acompañada con alguna cuestión propositiva aún estando fuera de la gestión, ¿no? este, este ejercicio de ser diagnósticos de ver la, la realidad, un territorio y poder terminar con, con, con elementos propositivos, eh, creo que es sumamente valioso y es bastante rico cuando, cuando se combina con gestión. Sobre todo aquella gestión en la cual están directamente vinculados la, la toma de decisión real. ¿sí? La toma de decisión que lleva a errores, aciertos y a transformaciones. ¿sí? Tomar esas decisiones con un bagaje académico previo eh, es mucho más fácil. Eh, las decisiones son grandes o pequeñas, pero continuas en algunos cargos de gestión y está bueno eh, ver esa experiencia previa académica que permite tomar definiciones y saber con mucha más claridad hacia dónde hacia dónde ir. ¿sí? en este camino quiero rescatar obviamente a todo el equipo de investigación con el cual trabajo, muchos de ellos también forman parte del equipo de gestión. Respecto a la pandemia COVID, eh, esto que ya se vilumbraba, se anticipaba sin conocer en realidad los, los efectos finales, de hecho todavía no se conocen, en el caso del transporte aéreo nos generaba dos preguntas importantes, una era cómo nos íbamos a imaginar lo que algunos llaman nueva normalidad, si sí, en algunos casos inicialmente eh, se habló de crisis del sistema capitalista o de aceleración de ciertos fenómenos y cómo iba a impactar esto en la demanda y en la oferta. En el caso de la demanda, si bien había mucha incertidumbre, todavía la hay, hay muchos organismos aeronáuticos que empezaron a hacer estudios y, y los primeros indicios es que la demanda se va a recuperar fuertemente y que la, el uso masivo de nuevas tecnologías como estamos haciendo ahora carece de una calidad asimilable al encuentro cara a cara, con lo cual eh, en el transporte interurbano todavía hay mucha confianza en una recuperación. ¿Y cómo iba a afectar esto en la oferta? En la oferta, yo quiero hablar de dos cuestiones así muy rápidas que tienen que ver con dos temas que he investigado mucho en mi carrera. Uno tiene que ver con la concentración empresarial y geográfica del mercado aerocomercial eh, en, en la época de liberalización del transporte aéreo, ¿sí? que ya hace tiempo se veía viendo, por ejemplo, en el caso latinoamericano, cómo el, el mercado iba creciendo muy fuerte, pero cada vez teníamos menos líneas aéreas, y, y las líneas aéreas, las pocas que quedaban, incluso trabajaban más cooperativamente entre ellas, y al tener menos líneas aéreas, estos hubs que llamamos en transporte aéreo o estos centros de distribución y conexión de vuelos desde donde se estructuran las redes aerocomerciales cada vez eran menos pero mucho más dinámicos, es decir, que el transporte aerocomercial se, se venía ya orientando fuertemente hacia una selectividad territorial muy importante en el despliegue de sus redes. Lo que vimos con esta situación, los primeros indicios al inicio, eh, en el principio de, de la pandemia, de esta expansión es que no iba a cambiar los cánones en los cuales se estructuraba este mercado aerocomercial, comercial, aunque sí se aceleraban los ritmos de estos procesos de concentración empresarial y geográficos muy fuertemente, de hecho incluso en América Latina ya vimos varias empresas que quebraron, que se unieron, que abrieron puentes de colaboración que antes eran inimaginables y en el caso de esta reducción de hubs y de, y de rutas aéreas operadas, también se verifica que la TAM, por ejemplo, hace dos semanas anunció que de su red de hubs en América Latina, que tenía varios, iba a privilegiar Lima y Santiago y el resto ya anticiparon que iban a cortar su oferta para ser más eficientes. Es decir que nos eh, eh, estamos frente a un proceso de rápida aceleración de esta concentración. Eh, no, no, vere, no podemos verificar que hayan cambiado eh, los procesos que se venían llevando adelante, pero sí que hubo una especie de aceleración a 10, 15 años, pero de golpe, con lo cual Aerolíneas se enfrenta a un mercado súper concentrado y cada vez más competitivo, donde las empresas ya van a empezar a gozar de, de rendimientos monopólicos, en muchos casos, ¿sí? empresas privadas, y, y ahí Aerolíneas Argentinas va a tener que posicionarse mejorando su rendimiento, su servicio, y obviamente tratando de paliar estas deficiencias alcanzadas por la liberalización aerocomercial en términos de poder posicionar a la Argentina como un lugar también de distribución y conexión de vuelos al mismo tiempo de eh, cortar la inercia esta de eh, restar ciudades de las redes aerocomerciales sino más bien sumarlas, ¿sí? esta posición contracíclica para favorecer el desarrollo económico ligado a, al transporte aéreo, en eso estamos trabajando fuertemente ahora y otra de las cuestiones que también he estudiado e investigado mucho en mi tesis de doctorado de grado incluso tenía que ver con la relación entre el sistema aeroportuario metropolitano y la ciudad de Buenos Aires y toda su región metropolitana esto que decía Grisel al final de su, de su charla que mucho que ver con esto que es ver también, si bien exige una carga doble de trabajo fue ver este periodo de de pandemia, de aislamiento, como una oportunidad única en el caso del transporte aéreo para hacer transformaciones estructurales. Eh, esto lo, lo dijo Grisel y lo quiero recalcar, volviendo a esta cuestión académica de poder hacer investigación y hacer propuestas eh, que parezcan abstractas, que parecen liberadas de, de ciertas connotaciones políticas, sociales, etcétera. También es bueno porque en este caso, eh, en, este, en esta actualidad, eh, se nos presenta una oportunidad también para hacer cambios que jamás pensábamos que íbamos a tener chances de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos hacer una rápida comparación, eh, en la ciudad de Buenos Aires tiene hace muchos años una cantidad de líneas de subte a construir que nunca se han construido. Eso es muy caro, pero también dificulta mucho el, el tránsito normal, eh, vehicular, ¿sí? Hacer un, un megaproyecto de este tipo exige paralizar todo el movimiento y haciendo un paralelismo nosotros estamos frente a una gran oportunidad eh, que nunca sucede. El transporte aéreo en sus aeropuertos más dinámicos, por ejemplo, en los de la Ciudad de Buenos Aires lo que tenemos es un uso tan in intensivo de esa infraestructura que es imposible parar para hacer una transformación estructural. Eh, quien tiene ese bagaje académico y ya ha pensado eh, propuestas de, de, de modificaciones estructurales como nos ha pasado a todo nuestro equipo, vimos este momento como una oportunidad inigualable quizás en el futuro para hacer esas transformaciones, ¿sí? es decir, que esto que se habla de cómo cambiará la demanda o la oferta después de la pandemia, cuál será esa nueva normalidad eh, no solo la estamos mirando como una consecuencia pasiva, tratando de, de esperar esos resultados, sino que eh, gracias también a nuestra actividad de investigación previa, creemos eh, que esta nueva demanda o estos nuevos rasgos de la demanda de la oferta de transporte aéreo se vean modificados no solo pasivamente, sino por todas las transformaciones que supimos aplicar durante la pandemia que hubiera sido imposible. Volviendo a la comparación anterior, es como que si termina la pandemia y, y, y se hubieran construido, no sé, 10 líneas de subte nuevas en la ciudad, eh, cambiando todos los parámetros de movilidad, en ese caso urbana, algo similar es como se está trabajando en el transporte aéreo eh, en la actualidad, hoy en día, aprovechando este momento de parate, para hacer esas viejas transformaciones que vimos desde la investigación qué consecuencias iban a tener para el desarrollo económico de la región metropolitana y de toda la red aerocomercial argentina, con lo cual eh, no solo tuvimos que reaccionar frente a ciertas demandas urgentes, específicas que antes contó Grisel, sino que aprovechamos para hacer esa planificación que pensamos que nunca íbamos a, a, a lograr efectuarla, pero eso hubiera sido imposible sin un bagaje de investigación previa. O sea, para quien no tiene esas herramientas eh, como antecedentes, es muy difícil, quizás, pensar en esta actualidad qué grandes transformaciones tiene que hacer y muy rápidamente. Se está trabajando muy urgente. Eh, así que, bueno, aprovecho para comentarles que, que el aeroparque metropolitano Jorge Newbery va a estar cerrado entre el 1 de agosto y el 1 de diciembre tiene mucho que ver con este debate que se dio dentro del Estado para ver qué transformaciones estructurales podíamos aprovechar para hacer en este momento en un aeropuerto que nunca para, que nunca frena y que es imposible interrumpir. Así que con eso termino, disculpen la extensión. Eh, muchas gracias.